Estamos aquí en el estadio Julián Javier, la cámara de los Osobrosos Señores, una preguntita, le va a hacer la niña hoy Camila Merejo, que está de aquel lado Gigante, campeones ¿Cree usted que el equipo debería sacar algún jugador por su poco rendimiento? Claro que sí que no está rindiendo, hay que sacarlo ¿Y a quién ¿Tú considerarías que habría que sacar dentro de esta temporada? A Otto López, que no está resolviendo. ¿Creen ustedes que dentro del equipo habría que sacar algún jugador por su poco rendimiento? Hasta ahora no, yo creo que los muchachos están dando el 100% de ellos y de verdad como fanáticos de Cacao Pablo nos sentimos agradecidos porque están haciendo un buen trabajo. Me voy. ¿Cree usted que dentro del equipo de los Gigantes haya que sacar algún jugador por su poco rendimiento? No, ninguno está haciendo su trabajo. Y el equipo está bueno ahora mismo, pedimos los primeros cuatro juegos porque estamos jugando y estamos atiando. Estamos acumulando 6, 7 carreras por juego. ¿Algún jugador que usted esté ansioso que ya entre a jugar? No, viene que animar, lo recibimos, porque todo el equipo que venga, estamos recibiendo el equipo, son parte del equipo, aquí somos todos gigantes. ¿Cree usted que dentro el equipo de los gigantes hay un jugador que haya que sacarlo por el poco rendimiento? No, para mí no, para mí están todos iguales, para mí. Yo soy un fanático fiel a los gigantes. Queremos que lo único que queremos es que Siri juegue en los próximos días. Eso lo queremos todo para Siri. Señores, aquí estamos en el estadio Julián Javier preguntando a los fanáticos, ¿cree usted que dentro del equipo hay alguien que debería ser sacado por su poco rendimiento? No, no, el equipo va bien hasta ahora. Esperando que lleguen mejores, pero el equipo es excelente hasta ahora. Estamos ganando y el que está ganando está bien. ¿Cree usted que dentro del equipo de los gigantes haya un jugador que haya que sacarlo por su poco rendimiento? No, mi amor, como yo te digo, es un hombre de, que vivo el día a día del deporte. para mí todos los jugadores son iguales, el que hace el trabajo es el que juega, el que no, el que no batea no tiene derecho a jugar, cada quien que hace su trabajo, en cada cosa, ese es el que gana su puesto en todos los deportes del mundo. ¿Cree usted que dentro del equipo de los gigantes hay un jugador que haya que sacarlo por el poco rendimiento? No, no, no, no, no, nosotros somos un equipo con todos los poderes, un equipo con todas las expectativas, muchachos jóvenes, y además ya no somos la cenicienta como antes, ya tenemos gente de poder, de fuerza y respetado en grandes ligas, en ligas mayores, ya esto no es, ya aquí vamos a competir todo el mundo. ¿Hay un jugador de los que vienen la próxima semana que usted está ansioso, porque entre? No, no, no, no, tienen que entrar porque nos tenemos que ir at atenuando para que vayan descansando, porque mira, por ejemplo, ahí tenemos unos muchachos que vienen ahora, que son, por ejemplo, 60 feet, tremendo jugador, 60 feet, Otto, pero sabemos quién es el que ocupa esa oposición ahí, que Siri, ya que se ha tomado su tacita de café en Grandes Liga. y ya con toda la experiencia que tiene, vamos a explotar, ya no somos cenicientas, ya somos los gigantes, y somos Cibao, y somos de San Francisco. San Francisco, en toda la gesta histórica, siempre está presente. Señores, y así sigue el partido, Gigantes versus Toro del Este. Los Osobrosos estarán aquí toda la noche, todos los partidos de San Francisco de Macorís. Toros, Gigantes, hoy, y los niños...